Tres tendencias de moda que van a terminar dañando tu piel. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una semana más a mi canal. El día de hoy les traigo un video sobre cosas que son tendencia actualmente en cosmética, pero que en realidad no son tan beneficiosos para tu piel. Vamos a descubrirlos. La primera es la sobreexfoliación. A ver... Tu rostro no es la olla en la que cocinaste y le quedó un pegado abajo no tienes que estar frotando no tienes que echarle 30 mil químicos abrasivos tu rostro es súper delicado y vamos a introducir un concepto que es relativamente nuevo que es la microbiota si has escuchado microbiota mmm, a nivel intestinal pues bueno buenísimo si no lo voy a explicar un poco son nada más que microorganismos que están en la capa del epitelio y que favorecen al buen funcionamiento de esta barrera. El más conocido, como les digo, es el intestinal, es el que más tiene estudios hasta la fecha. Pero en tu piel también existe una microbiota. Y esta microbiota, estos microorganismos, cuando están en balance, en sinergia entre ellos, es que tenemos la piel en unas condiciones óptimas, tanto de hidratación como de que no, no, no esté irritada, como que no tienes ningún tipo de brote. Cuando estos microorganismos están disfuncionales, alterados, es cuando viene rosácea, acné, brotes, cualquier tipo de problemas relacionados con la piel. Por lo tanto, este tipo de exfoliaciones tan frecuentes y tan seguidas y tan agresivas en tan altas concentraciones, simplemente lo que van a hacer es arrastrar toda la barrera de tu microbiota, alterarla y que sea mucho más permeable para lo que sean tanto sustancias irritantes como pérdida de agua, como que tengas algún tipo de brote. Empiezas a tener algún tipo de disfuncionalidad en tu piel y se empeoran las condiciones. En vez de tener una piel mucho más bonita y mucho más sana, lo que tienes es una piel mucho más manchada mucho más irritada mucho más envejecida porque has perdido todos los factores que te protegen en esa capa y cómo se produce toda esta sobreexfoliación por ejemplo los cepillos de limpieza máquinas tipo foreo clarisonic los cepillitos que son unos pads que te los vas aplicando y te limpias el rostro esto es una exfoliación mecánica esto no se debe hacer todos los días porque nuevamente te llevas todo lo que es la parte de la capa más superficial de la piel. Aunque ciertamente es súper importante exfoliar la piel. La piel se tiene que exfoliar al menos una vez por semana para poder remover esas capas de células superficiales para así tener una renovación celular sana y que puedan ingresar todos los principios activos de manera correcta a tu piel. Pero una cosa es esto, que me lo hago una vez a la semana o... Interdiario con un exfoliante Con una concentración suave o de tipo suave Y otra cosa es que yo me lavo con el la foreo Luego me pongo un eh, ácido salicílico Todos los días Y luego en la mañana me pongo un tónico de glicólico Entonces estás sobre exfoliando la piel Y en vez de eliminar manchas Lo que estás haciendo es produciendo más manchas Entonces para que quede claro No es ni tan calvo ni con dos pelucas Simplemente es te tienes que exfoliar la piel y lo puedes hacer bien sea con un peeling químico, de estos tipos, el de The Ordinary, ese está muy bien, pero utilizarlo una vez por semana los 10 minutos reglamentarios o menos, incluso dependiendo de tu tipo de piel, te lo retiras y simplemente hidratas tu piel. eso es una forma de exfoliar. Si haces esta, no haces el resto. Las otras formas de exfoliar es utilizar la Foreo al menos una vez por semana, dos veces por semana como mucho, o este tipo de cepillitos mecánicos, y la otra, que es una de mis favoritas, es utilizar los AHA, BHA o PHA, dependiendo de tu tipo de piel. Dejo por aquí el vídeo de exfoliación para que puedas entender un poquito mejor cuáles son los tipos de ácidos que funcionan cada uno y para qué tipo de piel es cada uno. Y con estos ácidos, máximo dos, tres veces por semana, máximo dos, tres veces por semana, lo que vas a hacer es ir disolviendo ese cemento que pega a las células y que se puedan ir desprendiendo de una manera mucho más fácil. De esta manera, lo que vas a hacer es una exfoliación sana para tu piel que la necesita, pero sin pasarnos tres pueblos con el tema de la exfoliación y generar mucha más mancha. Atado a todo este tema, viene el punto número dos. Y es que últimamente se cree que tenemos que utilizar todo en alto muchísimas concentraciones para tener la mejor efectividad y no siempre es así las concentraciones van a depender primero de tu tipo de piel y segundo de lo que quieres llegar a tener y tus metas con tu piel no porque utilices una vitamina al 15%, una vitamina C al 15%, la niacinamida al 10% y el retinola en su máxima expresión como ácido retinoico, vas a tener la piel más bonita. Esto no te lo garantiza. Una piel bonita se basa en tener una hidratación adecuada, un balance lipídico adecuado y que tu piel no reaccione. Y con estas concentraciones tan altas, lo único que estamos logrando es que tu piel, reacciones es que tu piel se vuelva mucho más sensible porque nuevamente estamos alterando lo que es la microbiota de tu piel y las capas más superficiales de ella y si tienes una pérdida de agua transepidérmica muy grande ya no vale de nada que te eches todos los retinoles y todos los activos carísimos porque lo principal ya lo estás perdiendo entonces aquí tienes que llegar a un balance. No hace falta utilizar la concentración más alta de cada uno de los activos. Tienes que conocer tu piel y saber qué tipo de piel tienes y en base a qué sensibilidad tienes con cada activo, puedes ir jugando y viendo qué concentración me cae mejor o no. Lamentablemente a día de hoy no tenemos ningún método científico exacto para decir, mm, eh, mido aquí y tienes que tu piel puede utilizar un 8% de vitamina C. No lo tenemos, lamentablemente a día de hoy es ensayo y error, pero siempre decimos que vayamos de menos a más para evitar este tipo de irritaciones o confrontaciones que pueda tener la barrera de tu piel. Y la tercera es algo bastante controvertido y me lo han preguntado muchísimo en mis redes sociales y es el uso de aparatología casera. A ver... Hay estudios que demuestran que esta aparatología casera es simplemente una venta de humo porque para que estos aparatos funcionen de manera correcta tienen que tener unas condiciones adecuadas que generalmente lo pueden usar son personas calificadas en centros de estética calificados o en centros dermatológicos calificados. Por ejemplo, las máquinas de luz que te aplicas en el rostro Incluso Neutrogena sacó una y la tuvo que retirar del mercado porque no era efectiva, simplemente porque la longitud de onda que utilizaban no era nada que beneficiara a la piel era simplemente un gasto y un pote de humo, no servía para absolutamente nada y los beneficios de producción de colágeno que ellos vendían en sus claims, en realidad no eran así, así que en vez de gastarte el dinero en todos estos aparatitos, mejor gástetelo en unos activos buenos en un producto bueno y en tener paciencia porque generalmente los productos de cosmética a partir del tercer mes de uso continuo es que vas a comenzar a ver resultados y en el caso de retinol son a partir de los seis meses de uso continuo que comienzas a ver resultados insisto comienzas a ver resultados es que tienes que seguir utilizando y el uso continuo de los productos cosméticos es lo que te va a dar una piel bonita y una piel sana no creas en esos productos milagros en esos aparatos milagros que dicen que te van a mejorar la elasticidad que te van a mejorar el colágeno que te quitan los puntos negros que son semillas de chía lo que ponen en sus comerciales. No crees en esto, porque todo esto es una vendedera de humo. Es falso. Para la cosmética hay que tener paciencia. El proceso de regeneración celular y el proceso de tu piel es aproximadamente de renovación cada 30 días. Entonces ningún producto, ni por muy milagroso que sea, va a hacer este efecto antes de los 30 días a menos evidentemente que te inyectes botox que aún así a los 15 días es que ves el real efecto del botox o el ácido hialurónico que si sí se ve de manera inmediata pero aún así, hasta la semana no terminas de ver completamente el efecto que hace en tu piel. Con todo esto, ¿qué te quiero decir? Que sí, estamos sobreinformados, que tenemos mucha información en todas las redes sociales, pero también hay que seleccionar muy bien qué consumimos y qué no. Así como hay comida basura, también hay contenido basura. Entonces tenemos que saber discernir entre esto. Y preferiblemente también hacer nuestra propia investigación y ver qué bases científicas hay detrás de esto. Y si no lo conoces, puedes preguntarle a los expertos que estamos en el área. A ver, hay personas que tenemos conocimientos científicos de esto y que podemos ayudar y que lo estamos haciendo de hecho con cada una de nuestras redes, haciendo esta información gratuita para la gente. Así que ya sabes estas tres tendencias que probablemente estés haciendo, déjamelo en los comentarios a ver si eres víctima de alguna de ellas. Y nos vemos en el próximo video la próxima semana. ¡Chao!